A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. ¿Te ha pasado? Lo que te voy a contar hoy es la historia de Sara, una mujer que llegó al punto de que necesitó darse cuenta que su familia la estaba consumiendo. Sus amistades se aprovechaban de ella en el trabajo, simplemente era la que siempre buscaban para resolver un problema, pero nunca la llamaban para los convivios de la oficina. Su historia te impactará porque ella literalmente se dio cuenta que había dado mucho de sí misma a otras personas, pero que ella siempre se puso a un lado. Pero, ¿cómo hizo Sara para darse cuenta que ella también importaba? ¿Cómo llegó a valorarse ella misma? Esta historia trata sobre eso, sobre cómo Sara literalmente aprendió a decirle a los demás, basta, yo también importo. No creerás la reacción que tuvo su familia cuando se dio cuenta de que Sara ya no seguiría siendo el trapo de los demás. ¿Quieres conocer su historia? Pues por favor, presta atención a la historia que te contaré. Porque todo empieza aquí. Sara se despertó temprano esa mañana, como de costumbre. Era una mujer de 45 años, madre de dos hijos y esposa de un hombre que trabajaba en una oficina. Era una ama de casa dedicada y una mujer que trabajaba medio tiempo, la mayoría de su vida la pasaba en la cocina, cocinando, limpiando y cuidando de su familia. Había pasado 20 años desde que se casó con su esposo, un hombre amable y cariñoso al principio. Sin embargo, ese día fue especial, Sara estaba en la cocina, limpiando los platos de la cena de la noche anterior. De repente, algo dentro de ella pareció haber estallado. Era como si todo el dolor, la tristeza y la frustración acumulados durante años hubieran alcanzado su punto de inflexión. Ella comenzó a llorar incontrolablemente, sin saber exactamente por qué. La realidad de su vida la golpeó con fuerza. Durante 20 años había sido una ama de casa dedicada, siempre preocupada por su familia y su esposo, pero nunca por ella misma. Había dejado de lado sus propias necesidades emocionales y su esposo solo la había tratado con abuso y desconsideración. Sara se sintió atrapada, como si no tuviera escape. Sara estaba en la cocina, tratando de recuperarse de su llanto, cuando de repente escuchó la puerta abrirse y a su esposo entrar con pasos fuertes. Él se acercó a ella con tono autoritario y exigió que le preparara el desayuno. Pero esta vez... Sara se negó, había llegado el momento de decir basta, mirándolo a los ojos, le dijo con determinación, no voy a cocinarte el desayuno, durante 20 años he estado aquí, cocinando, limpiando y cuidando de todos, pero nunca nadie se ha preocupado por mí, estoy cansada de ser utilizada y abusada por ti y por el resto de mi familia, su esposo la miró con incredulidad sin entender lo que estaba sucediendo. Pero Sara no se detuvo ahí. Continuó hablando con pasión, exponiendo todo el dolor y la frustración que había acumulado durante años. La discusión se intensificó y ambos hablaron con acaloramiento, pero Sara no se dejó intimidar. «Estás loca, la menopausia te trae con el tornillo suelto», dijo el malhumorado marido. Mientras Sara estallaba en rencor, llanto, levedad y tristeza. Trabajo como estúpido todos los días, para darles de comer a ti, y al vago de tu hijo, que no deja de estar en su cuarto, jalándose el ganso, jugando Nintendo, serán mis calzoncillos. Añadió con un tono de burla, señalando que su hijo también era una carga. Sara estremecida por esas palabras le dijo, ¿cómo puedes decir eso de nosotros?, es tu obligación hacer que todas las babosadas estén en su lugar, además, no decías lo mismo cuando lo estábamos haciendo, te recuerdo que en la cama me pedías que te diera un hijo. Cuando el acalorado marido escuchó esto, le recordó que para ese entonces él creía que su hijo sería una persona de provecho y no un vago que se la pasaba viendo revistas para adultos en su cuarto. Sara al escuchar lo irreconciliable de la escena, tomó sus cosas, Agarró el carro y se marchó a casa de su mamá. Después de la acalorada discusión con su esposo, Sara necesitó un poco de tiempo para calmarse y reflexionar sobre lo que había sucedido. Decidió ir a casa de su madre, a quien conocía como una persona comprensiva y sabia. Cuando llegó a la casa de su madre, le contó todo lo que había sucedido con su esposo. Le explicó el abuso y la desconsideración que había sufrido durante años y cómo había decidido ponerse a sí misma primero. Su madre la escuchó con atención y le brindó apoyo incondicional. Le dijo que estaba orgullosa de ella por tener el valor de enfrentar a su esposo y de exponer sus verdaderos sentimientos. Sara se sintió aliviada y reconfortada por el apoyo de su madre. Se dio cuenta de que tenía a alguien a quien recurrir en momentos difíciles y de que no estaba sola en su lucha. Sara pasó en la casa de su madre al menos dos días, días en los que se dedicó a llorar, sollozar y sentirse culpable. Pero esa supuesta paz apenas le duró. Él se acercó a Sara con una actitud autoritaria, exigiendo que regrese con él a casa. Sara se negó, diciendo que necesitaba tiempo para pensar y reflexionar sobre su vida y su futuro. Pero su esposo no estaba dispuesto a escucharla y trató de persuadirla con un tono autoritario. La madre de Sara se interpuso, defendiendo a su hija y explicándole a su esposo que necesitaba respetar los deseos y las necesidades de Sara. Eso solo despertó la ira del marido. Par de brujas. Pero Sara, le respondió con tono fuerte. Pero si no fuera por esta, bruja, estaría solo sin que nadie te hiciera caso, dudo que alguien quisiera casarse con tremendo esperpento como vos. Las cosas seguían en un intercambio de palabras. Es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué las cosas llegaron hasta ese punto? Porque Sara llegó a ese punto de intercambio de palabras duras, como para terminar mostrando esas palabras de desprecio. Creo que tenemos que empezar desde el comienzo. A finales de la carrera de abogacía, Sara se había enamorado de Jorge. Ambos, estudiantes de derecho. Sara quería ser abogada penalista porque tenía la convicción de que podía cambiar este mundo, aspiraba un día a ser fiscal general para impartir justicia. Sus ideales se basaban en leer a aquellas mujeres que habían sido maltratadas por sus cónyuges. Jorge, en ese entonces, se presentó como un chico afable, que quería apoyarla y que sentía el dolor que Sara experimentaba. La llevaba a seminarios de leyes. Él trabaja en derecho mercantil. Su aspiración era trabajar para grandes empresas, comercializadoras y distribuidoras de muebles. En ese entonces, esas empresas pagaban bien, así que Jorge tenía esa aspiración. Ambos se enamoraron y por mucho tiempo, la relación de ambos fue bueno. Hasta que un día Sara se embarazó. Eso la obligó a dejar de ir a la universidad, y abandonar los estudios previo a un año de cerrar la carrera, su tesis sobre el derecho de las mujeres en la educación, se había quedado en el olvido. Mientras que Jorge por su parte, también dejó su propia carrera, para estar al cuidado de su hijo. Sara tenía un fondo estudiantil, que su madre le había dado, más un carro que su padre le regaló cuando ella era joven. Literalmente y por el embarazo, Sara tuvo que echar mano de sus ahorros, vender su carro, y finalmente mudarse con Jorge a un condominio bastante alejado. La casa no ofrecía comodidades, de hecho el techo era de lámina, las paredes eran de bloc desnudo, y sus vecinos, ruidosos, colocando música ranchera de noche y de día. La convivencia entre los dos fue dura, así que Sara después de dar a luz, tuvo que buscar un empleo. Jorge le buscó un trabajo en una comercializadora de ollas y sartenes esmaltados. En dones Sara empezó a ganar apenas 4 mil pesos mensuales, más comisiones por ventas. Mientras que Jorge se dedicó a ser piloto de un autobús extraurbano. Las cosas funcionaron cada vez más y más manejables, la rutina se fue apoderando. Pero Sara, acostumbrada al trajín del día a día, se fue acostumbrando a ver siempre la misma escena de siempre, un marido ausente, una casa de alquiler nueva a cada uno o dos años. Pues se mudaban constantemente. Durante esos años, Jorge se volvió cada vez más y más ausente, más metido en el trabajo, pasando más tiempo con sus amigos, con quien se la pasaba bebiendo y comiendo carne asada cada fin de semana. Mientras que Sara tenía que acatar la limpieza de la casa. Al otro lado, su hijo ya mayor se volvía una carga, pues tenía pésimas calificaciones, no asistía a clases, tenía malas juntas y se había metido en múltiples problemas, porque entre diez amigos, se metían a robar en una panadería. Las cosas para Sara fueron haciéndose más y más duras y dolorosas. Porque su marido no parecía intentar cambiar las cosas, sólo se acoplaba al día. Sara se cayó todo eso, sabía que él podía aspirar a más, sabía que ella podía aspirar a más, pero no se atrevía. Y su hijo podía ser alguien mejor. Sara se encontraba en esa calle sin salida, sintiendo que toda vida se había arruinado, que la relación consigo misma se había perdido. Y es que por muchos años... Solo pudo contemplar el plato sucio de su hijo en la pila mientras a este plato las moscas le bailaban. El chismorreo de las vecinas del alado se volvieron el pan de cada día, sin contar que ella era en muchas ocasiones el centro de los chismes de la colonia. «Sara es la floja de arriba». Así le llamaban sus vecinas. Sin contar que uno de los gatos de una de ellas, Siempre se entraba al cuarto de Sara y defecaba en el altar que ella le tenía a San Ignacio de Loyola. Ella tenía que tragarse el repudio de sus vecinas. Y en la comercializadora las cosas iban de mal en peor, Sara siempre era la que tenía que hacerlo todo en la oficina, veía como su jefa abusaba de ella, dándole más trabajo pero menos paga. Irónicamente Sara era ya jefa de departamento, pero seguía ganando como vendedora. Y no era la primera vez que la ascendían con la misma paga. Ascenso. Vaya patraña solo para decirte que vas a trabajar más pero dea a gratis. Esa era la vida de Sara, una mujer abnegada que a todos les decía, sí, Lick, mañana le traigo el informe de ventas, si sí, Jorge, en un instante te tengo cosido tu pantalón, si sí, mi amor, mañana te compro esa playera de los gansos rosas que me periste. Esa era la vida de Sara, siendo abusada por todos, por su hijo, por su esposo, por su jefa, por sus vecinas, por el carnicero que le daba la carne más horrible llena de más pellejo blanco que carne roja, abusada por el casero que constantemente le quitaba el agua bajo la amenaza de que se conformara con eso o que se buscará otra casa. Sara entonces llegó al punto desde donde empezamos nuestras historias la cocina en esa discusión con su marido volvamos a ese punto después de discutir con Jorge Sara se vio en la necesidad de irse a la iglesia de su colonia se sentó en una de las bancas mientras que el padre de la iglesia se le acercó a ella le preguntó qué le ocurría y ella le comentó su dolor Sara sacó a relucir las cosas que había hecho por su familia, hablando que abandonó sus estudios para ser una buena madre, abandonó su anhelo de defender a mujer maltratas, para darse cuenta que casi se está convirtiendo en una, abandonó sus ganas de vivir, y que en su trabajo su jefa se aprovechaba de ella, que su hijo la miraba con desprecio, y que su marido ya no la tocaba, desde que subió 10 kilos. El párroco la reconfortó y le comentó que ella tenía que tomar una importante decisión y le dijo estas palabras. A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti, eres tú. Sara comprendió entonces que a la persona a la que debió decirle sí, era a ella misma y en muchas ocasiones, tuvo que decirle no a muchas otras personas. Ese día algo dentro de Sara se rompió. No, no se convirtió en una mujer dura, rencorosa, prepotente y egoísta. No, ese día, tomó su bolso, que traía siempre con ella, se marchó a su casa, y como siempre se puso a cocinar como siempre. En ese entonces, llegó su marido. La vio de reojo y le hizo el comentario siguiente. Te dije, que se te pasaría. Sara entonces lo vio a los ojos y le dijo. Aquí las cosas van a cambiar, yo no soy tu trapo para que me uses cuando se te dé tu gana. Añadió Sara. Esto que estoy haciendo es para mí, si quieres comida, hazla tú mismo. Jorge se quedó estupefacto. En 20 años, Sara nunca le había negado un plato de frijoles, huevos y queso. Era la primera vez que ella metía su comida en un tupper y se lo llevaba sin decir nada. Jorge... A eso no le acomodó bien, e hizo la cosa más obvia. Agarró sus cosas, y se fue a comer al mercado de la colonia. Donde estando en medio del almuerzo, refunfuñaba, diciendo que en su casa, no hay quien lo atienda. Ese día las cosas apenas se estaban poniendo buenas. No te imaginas lo que Sara hizo. Ese día llegó a trabajo como de costumbre y como de costumbre las compañeras la veían con cara de asco. En ese entonces estaba cuando la jefa de Sara la llamó para de nuevo hablarle de un nuevo ascenso. Vas a dedicarte a manejar las cuentas contables, no tengo gente, y aquí el que se pone vivo conserva su chamba, mija, te pones viva, y sigues aquí así que necesito que para el lunes a más tardar tengas los informes contables y las declaraciones de impuestos, porque si nos cacha el SAT ya valimos. En medio de esa charla abusiva estaba, cuando Sara le respondió a su jefa, con mucho gusto le hago lo que me pide, pero usted bien sabe que más trabajo es más paga. Cuando la jefa escuchó eso, esbozó una sonrisa llena de ironía y le dijo, a ver, como te digo, miras a toda la bola de pelados allá afuera. Esa bola de nos comen por mí, porque si yo quisiera ya los habría mandado de patitas a la calle. Así que te lo digo de una vez, o tomas la chamba o te buscas una nueva. Sara dijo, muchas gracias, pero sin aumento de paga, no hay trabajo. Sara dijo esas palabras, aún sabiendo que no la compensarían, ya que ella debía ser despedida para canjear sus prestaciones laborales. Así se marchó ese día de la empresa. Al otro lado, Jorge seguía bien enrabiado por la actitud de Sara. Se reveló. Dijo Jorge en su mente. En ese puchero estaba cuando su suegra apareció, mientras Jorge intentaba arreglar la pintura de su camión. Y la señora le dijo, Jorge, si sabes las tonterías que mi hija hizo por vos. Jorge, simplemente hizo un gesto de molestia. Pero su suegra le dijo, siempre me caíste bien, por ser un tipo trabajador, no tienes fama de andar con una y otra mujer, bueno, eso porque estás más feo que una blasfemia, pero, eres un sujeto bueno, pero tratas a mi hija como si fuera tu sirvienta. Jorge replicó, señora, me la paso matándome en la chamba, hago mi parte y que espero al final del día. Solo un abrazo tierno y un gracias Jorge por tu sacrificio. A lo que la suegra le dijo. ¿Y no crees que Sara espera que tú hagas lo mismo por ella? Piénsalo Jorge. Añadió además. Esas palabras le calaron a Jorge. Entró a la casa, abrió un cajón donde encontró una foto de él con Sara en la Escuela de Leyes, y recordó los anhelos que ambos tenían, y recordó las promesas de grandeza que se habían hecho mutuamente. En esa contemplación estaba cuando Sara lo notó perdido entre las fotos. Cuando Jorge la vio entrar le dijo, «Creo que te mentí, esta no era la vida que te había prometido». Sara cuando escuchó esas palabras, sintió que algo había cambiado en Jorge. Se sentó en la orilla de la cama, y riéndose entre lágrimas le dijo, dijiste que viviríamos en una casa de tres niveles, con jardín, y que me regalarías una camioneta último modelo, porque decías que la esposa de un gran abogado debía manejar un auto grande para intimidar. Jorge recordó esas palabras y le dijo, supongo que te fallé, de haber sabido que las cosas habrían sido así, quizás no te habría pedido que te quedaras conmigo. Sara le dijo, no puedes controlar lo que ocurre, solo Dios y su voluntad hacen que las cosas sean así. A lo que Jorge le dijo, perdóname por la manera en que te he tratado estos años, Sara. Creo que desde que tuvimos a nuestro hijo, me la pasé culpándote, porque me mentí diciéndome que tú habías arruinado todo. Cuando Sara escuchó eso, se sintió profundamente herida. No sabía que Jorge la culpaba por todo. Pero Sara con su dolor, lo escuchó. Jorge dijo, Creo que por mucho tiempo tenía eso en mi mente, por eso no quise tocarte más allá de la rutina, creo que en el interior, te guardé rencor. Porque todos esos sueños, se quedaron frustrados, y solo busqué a un culpable. Sara entonces le dijo, no sé por qué, si ambos lo hicimos juntos. Entonces Jorge le dijo, creo que todo esto tiene que cambiar, creo que he sido un pésimo esposo. Ese día, la conversación continuó entre disculpas y perdones. Jorge le prometió a Sara que ahora sería más activo en la relación, curiosamente y después de muchos años, por fin volvieron a hacer el amor. Las cosas en adelante, las cosas cambiaron para Sara y Jorge. Sara aprendió a poner límites, y Jorge a respetarlos, y a la inversa, fue igual. Empezaron a ser duros con su hijo, colocando disciplina. A él, esto no le pareció nada divertido, así que por fin se marchó de la casa y se consiguió un empleo, cosa que nunca había hecho. Jorge, finalmente vendió su camión y solicitó empleo como chofer para una familia acomodada, cosa que le sentó bien porque empezó a ganar cuatro veces más de lo que acostumbraba. Con sus primeras ganancias, insistió hasta el cansancio que Sara retomara sus estudios de abogacía, cosa que Sara tomó como un regalo y lo hizo sin chistar. No tardó mucho hasta que habló con la empresa para la que laboró y le exigió las prestaciones que le correspondían, cosa que a la empresa no le gustó para nada. Sin embargo, habían dentro de la empresa otros trabajadores que también habían sido explotados y a los que se les debían prestaciones. Cosa que hizo que la empresa se sentara con Sara a negociar no solo las prestaciones que le debían a ella, sino también el trato que le habían dado a otros trabajadores. Se armó tremendo relajo, lo que hizo que la exjefa de Sara fuera despedida. Los dueños de la empresa, finalmente llegaron a un acuerdo y dos años después vendieron la empresa a unos extranjeros. Sara para ese entonces ya había terminado su carrera y se desempeñaba como abogada, a la inversa, ayudó a Jorge a terminar sus estudios, con lo cual él pudo finalmente dedicarse a la abogacía. Ambos empezaron un proceso de sanación, antes de llegar al punto de la reconciliación, fue necesario distanciarse un poco antes de llegar al punto de volver a estar juntos, Jorge tuvo que vivir en otra casa durante un año. Hasta que finalmente las cosas se arreglaron. Ese año, Sara lo usó como un año sabático para poder encontrarse a sí misma y darse cuenta a ella también contaba. Esta historia nos muestra entonces que llega un punto en que nosotros somos los que más nos necesitamos. Que necesitamos que las cosas cambien en función de nuestro bienestar. Y que de vez en cuando, necesitamos que pensar en nosotros. Y es que a veces, a veces das mucho para todos, sin darte cuenta, que la persona que más necesita de ti, eres tú.